Te cuento que hice una sensacional página de captura en 7 minutos, con el sistema que te he contado que compré por solo $1.83 diarios, y lo mejor de todo, me sale gratis, porque lo he recomendado y me pagan espectaculares comisiones por referir el super programa todo en uno que me tiene como un profesional, ¡me encanta! ¿Cómo crear una página de captura? Se crea con el propósito de convertir visitantes en contactos en otro video hablaré de cómo redactar titulares y el contenido ya sea para tu página de captura o tus páginas de ventas elementos la estructura debe estar bien definida el título el título debe ser persuasivo capaz de a primera vista atraer al visitante a continuar leyendo debes usar una tipografía tamaño y colores adecuados junto con el uso de palabras clave para ayudar a captar la atención La captura con videos o imágenes transforma mucho mejor Debes transmitir un mensaje positivo, lo que generará confianza Está probado que páginas de captura con videos o imágenes transforman mucho mejor En caso que sea un video, es conveniente que este no dure más de 3 minutos Además, si das la cara en dicho video, mejor ya que ayuda a generar confianza con el visitante. El formulario. Esta es la clave. Debe ser claro, corto y sencillo para el visitante el ingresar sus datos. La llamada a la acción. Es el motor que empuja al usuario a tomar acción. Resaltados por medio de flechas es mejor. El mensaje debe ser claro y conciso, como regístrate, ahora, descárgalo, ya. Colores como el amarillo o el naranja en los botones son aquellos que consiguen buenos resultados. La ubicación de la llamada a la acción debe ser tal que se vea el visitante sin necesidad de navegar con el mouse. Este es un pequeño elemento que al más mínimo cambio puede traducirse en variaciones elevadas en la tasa de conversión. Un beneficio, las personas cada vez ven menos, no se quedarán más que unos segundos en su página. Es por ello que deben ser capaces, mediante un escaneo rápido, conocer todos los beneficios que ofreces. Céntrate en buscar cómo ayudará a lo que ofreces a resolver los problemas de las personas. Menciona de forma compacta y llamativa el problema y tu solución. Existen otros elementos como testimonios, políticas de privacidad, anti-spam, tus perfiles de redes sociales, etc. Es recomendable que una vez que tengas tu página de captura creada y funcionando, vayas variando algunos de los elementos que la componen. Pequeñas variaciones como el color de la llamada a acción y analices cómo cambian las convenciones. Debes hacer cambios de uno a la vez, ya que si realizas más de uno, no sabrás cuál es el culpable de las variaciones. Otra manera muy buena es hacer test AB para complementarlo con los cambios. Esto sería mucho más completo. ¡Anímate! Haz tu propia página de captura, es muy fácil.